¿Cuántos más tienen que morir para que finalice esta guerra de sin sentido, de hermanos contra hermanos? Los militares que han muerto son de rango de capitán hacia abajo, porque, claro, del alto rango solo están oficinas dando órdenes, supervisando en carros blindados y quienes salen a la calle a defender los intereses de un gobierno son los subalternos. Ellos no tienen que preocuparse por ir a hacer una cola de tres horas para comprar un litro de leche o amanecer en un mercal, ya que por una simple orden lo tienen por bultos. Camiones para ellos y sus allegados. Pero, para el Guardia Nacional. Mi esposo trabajó por casi 27 años. Dedicó su vida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué queda de todo esto? Una medalla de honor. Un ascenso. Post-morte. ¿Para qué? No confíen en su alto mando militar. Son traidores. Algún día ellos tendrán que recoger las lágrimas de un pueblo que llora a sus muertos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.